Este, me gustaría agradecer esta invitación por medio de todo el grupo de estudio, que somos varios, así que les agradezco por la invitación. Este, básicamente lo que habíamos hablado con, con el grupo, lo que veíamos trabajando acerca de tecnologías de información, es justamente la necesidad de que nosotros como investigadores tengamos acceso a la misma para justamente llevar adelante un análisis y una, y una tal vez... Eh, un, un análisis eh, mucho más profunda acerca de eh, est esta temática, como así también otras temáticas más, pero bueno, hoy nos convoca justamente eso. Así que bueno, básicamente yo te traje, traje aparejado eh, con respecto a la información algo que necesitamos y hoy por hoy como investigadores estamos un poco este, necesitados de, de contar, que es justamente el acceso a la investigación, ah, perdón, el acceso a la información. Lo que observamos a partir de, digamos, de diferentes análisis que venimos llevando adelante es que no contamos justamente con la, la, la capacidad de acceder a distintas fuertes, fuentes de información. Eh, más allá que es las que se tienen, digamos, y las que ustedes conocen, que son desde el inicio dadas por diferentes fuentes, fuentes que ahora vamos a, a revisar de a poco. Pero a mí lo que me interesa es rescatar justamente este proceso que es la necesidad de, de tener información interoperable, de contar con investigadores, los investigadores como nosotros de información capaz de ser utilizada y analizada eh, por diferentes fuentes. Y quiero ser breve en esto, básicamente, para ir eh, ya más a, a la discusión. Básicamente, el concepto de interoperabilidad es, eh, es, es la capacidad, justamente, de lo que estamos haciendo nosotros en este momento. La capacidad, primero, de a través de algún tipo de medio intercomunicarnos, hablarnos, exponer y transmitir información o datos, y que ese ese intercambio sea de una manera dinámica y flexible y así también que esos datos o esa información de alguna manera nos sirva a nosotros para contribuir en algo. Eso es la, la interoperabilidad. De forma, eh, eh, digamos, contrapuesta, la falta de, inter, de interoperabilidad o la interoperabilidad incorrecta de los sistemas nos lleva a un desentendimiento y a un... Digamos, a una, a una fuente de datos errónea, que no quiero llevar esto a lo que está sucediendo en la actualidad, pero es un análisis que tal vez que lo podamos llegar a, a ver de acá a mucho tiempo más pasado este, este proceso de, de pandemia que estamos llevando adelante. Entonces, básicamente la, la interoperabilidad es, eh, es una acción que junta estándares y de esa manera puede comunicar a tanto a sistemas o, en nuestro caso, a personas para, este, como usuarios, hacer y garantizar, digamos, que esa información acceda a nosotros y esa información, a su vez, pueda ser interpretada y llegar a conclusiones que no son las mismas que, digamos, pueden llegar a ser eh, interpretadas por el quién está dando esa información. Entonces, ese es un concepto bastante importante que quiero, que quiero digamos, de, detonar, después al final de la, de la presentación. Este, para nosotros es algo bastante complejo, digamos, hablar eh, de interoperabilidad cuando lo trabajamos diariamente porque, digamos, tenemos una fuerte, digamos, un fuerte lineamiento técnico. Pero básicamente para traducirlo, la interoperabilidad tiene que ser sencilla, transparente, abierta, efectiva y universal. Y quiero destacar justamente el concepto de sencillo, debido a que nosotros la información que necesitamos trabajar, no es esa que nos presentan directamente en un portal, que ahora los vamos a ver, este, y que nosotros podemos ver, sino que esa información que podemos ver a través de la vía web no la podemos acceder de una manera de datos. Entonces, ahí tenemos un problema y ese es el problema que tenemos que, que trabajar. Que sea transparente, digamos, que no haya complejidad al momento de que yo tome ese dato y lo pueda trabajar. Y justamente que sea abierto es el concepto de interoperabilidad, es decir, que los datos fluyan. Cosa que hoy, en la, en la actualidad, es muy difícil eh, contar con ellos Y nos nosotros como investigadores tenemos esa, esa dificultad. Ahora mi pregunta sería, es decir... ¿Los organismos cuentan con esa misma dificultad que tenemos nosotros para acceder a esa información? Porque tendría que ser información abierta e interoperable por los diferentes organismos. A ver, y el primer ejemplo, digamos, es institucional. Justamente ese, ese deseo entre los organismos de ser interoperables. Es decir, que la información circule de punto a punto. Y para eso dejo un, un link acá abajo... Este, seguramente si después comparten la presentación los van a tener los links que vamos a ver ahora acerca de IDERA, digamos y después sí, más adelante eh, a partir de ese, ese, esa necesidad o ese deseo de que los organismos sean interoperables para que la información fluya digamos, después hay todo un proceso de protocolos que no vienen al caso porque son mucho más técnicos pero básicamente es el concepto de estandarizar los datos para que esos datos, una vez que fluyan de un punto hacia el otro, también el otro que recibe los datos puede entenderlo, de forma de que pueda hacer un análisis mucho más, eh, mucho más expeditivo y pasar de lo expeditivo a hacer un análisis mucho más profundo. Claro está, nosotros entendemos, porque lo sabemos, que como por ejemplo la ciudad cuenta con diferentes... Eh, este, eh, diferentes sitios en los cuales se, se, se puede visualizar información de diferentes puntos y que esa, esa, esa información de diferentes objetos o estadísticas estén en un repositorio central. Así también me imagino que cada una de las provincias este, cuentan con ese mismo sistema de repositorio. Ahora bien, la interoperabilidad es justamente esa relación que tiene que existir entre ambos para que la información no quede estancada en un solo sitio, sino que circule. A ver, este, ¿a qué voy con ello? Es que hoy, hoy por hoy, no, no hace mucho tiempo atrás, nos hemos encontrado con la dificultad, ejemplo clásico, de tener acceso a diferentes grados de información. Principalmente para que ustedes tengan, digamos, una dimensión de esto, no, podíamos, no pudimos tener acceso a la localización de los hospitales y las clínicas sanatorios y también de las farmacias, que sería básico en este momento de pandemia. Y ustedes me dirán, no, eso no es cierto, porque yo sí puedo tener acceso a, la, a esa información. Claro, pero ¿cómo tenemos acceso a esa información? A través del teléfono. Todos al momento con el te nuestros teléfonos, que la mayoría de los que contamos con teléfonos es smartphone, solamente con una pequeña aplicación podemos hasta ni escribir, sino usar el audio o nuestra voz y decir eh, hospital y nos va a localizar los hospitales que están cerca de nuestro radio. Eso, fíjense, la diferencia que marca entre un monopolio que es Google, que maneja fuentes de información a nivel global, y nosotros, del otro lado, con la necesidad de, de contar con la localización justamente de esos puntos que son prioritario para la toma de decisiones. Entonces, ahí existe justamente una, una desigualdad en el concepto de la interoperabilidad. Nosotros mismos, por parte de los organismos, llámese nacionales, provinciales o los organismos de la ciudad, eh, observamos que esa información no se encuentra, o si se encuentra disponible, se encuentra disponible en un formato que nosotros no podemos acceder de manera sencilla y tenemos que trabajar o tal vez no lo podemos hacer por debido a cuestiones técnicas, para que la información pueda ser utilizada para hacer un análisis. Entonces, con respecto a eso, quería llegar a, al hecho justamente para mostrar algunos tipos de, de estos conceptos de información. Hoy por hoy nos tenemos que eh, dedicar a analizar únicamente la información que se nos brinda por diferentes portales. Es decir, yo no puedo tomar este, este, este set de datos Geoespaciales para hacer un análisis más profundo y como los distintos compañeros que fueron exponiendo, cruzarla con información que yo tengo para ver si en realidad la situación, digamos, en, en, en, en mi objeto de estudio o en el grado que se está visualizando es la correcta o se está visualizando de una manera en particular. Fíjense algo que quiero notar acá, justamente con el tema de, los, de la manipulación de la información. El tema de la, de, del mapeo de ESRI, ESRI es un centro, digamos, este, una gran empresa que durante años ha sido, ha sido este, este, monopolizado los sistemas de información geográfica y hoy por hoy se brinda de manera gratuita, pero solamente por el transcurso de tres a seis meses para que ustedes carguen su información y puedan, hacer, y puedan visualizarla bajo un esquema. Ejemplo concreto, Chile, digamos. No tanto el, el concepto de, de Colombia, que ha trabajado también en otro sistema, pero básicamente el sistema es lo mismo, ¿ok? Pero lo que está mostrando básicamente es un complejo, una, una traje a colación esta, esta, esta filmina, debido a que, eh, digamos, este sistema es, es, es, es más interoperable por no solamente la cantidad de información con la que cuenta, sino también con la opción de, de la descarga de información. Esto, todos estos links los, los dejo a disposición para que los tengan. Y ya para cerrar, creo que a modo de resumen y de puntos con respecto a, a, a, a, al, al COVID y justamente el tema de la información, nosotros hemos trabajado eh, digamos, de una perspectiva de que este es una, una especie de conflicto que ataca a diferentes o implica a diferentes actores y diferentes ob eh, objetos a, a diferentes escalas geográficas, como los, eh, los han expuesto ustedes, y que quedan conflictos ligados tanto al urbanismo como al ordenamiento territorial. Y a través de allí existen diferentes conflictos digamos, que, eh, que no tienen que ser, digamos, eh, vistos como fenómenos aislados, sino que son evidenciados a través de fenómenos en red, tanto macro como micro. Y también, digamos, queda en claro que justamente esa escala se correlaciona tanto espacialmente, digamos, en las distintas variables económicas, variables ambientales, sociales. Y también existen propósitos acerca de profundizar justamente las las tensiones a, a diferentes escalas que pueden ser evidenciadas únicamente, no únicamente, sino una forma de evidenciarla a través justamente de la visualización espacial. Este, a, a, a manera de, de terminar esto, digamos, este, me queda eh, solamente resumir que el hecho post esto, digamos, post pandemia, también va a, a, a, a ser importante considerar qué es lo que va a pasar con los datos y Qué se van a hacer con los datos que se tienen y la necesidad que esos datos también sean interoperables. Y observar desde los diferentes estadios gubernamentales, digamos, la necesidad de contar con datos geoespaciales que sean interoperables y que también sean accesibles a todo eh, a todos aquellos que eh, lo necesitemos. caso concreto, este, los diferentes organismos, pero también, digamos, este, hechos como nosotros que queremos acceder a información y que es necesaria para hacer un análisis mucho más profundo de esto. Bueno, muchísimas gracias, creo que... No sé si me pasé un poquito.